Estas clases son las, el corazón de este curso. Si no, sí, yo te voy sí, es... ahí lo tienes y arregla tengo. Sí. Pero sí. no, la, esta escuela no, es, no ha sido creada para eso. Nadie que salga de aquí no. no va a estar preparado. Entonces, por respeto a nosotros, por respeto a nuestros compañeros, por respeto al deporte que estamos queriendo enseñar, por cómo lo vamos a transmitir y, y porque este es el funcionamiento de esta escuela, tenemos que estar en las clases. ¿no? Claro. No salga bien el vídeo, no salga mal. No pasa nada. Si es súper horrible, entre todos estaremos de acuerdo de que esa persona tendrá que rehacerlo, ¿no? Exacto. Sería normal, es lo más lógico. Sabemos que está bien. ¿no? Me, me faltó la mano, me faltó pasar el peso del cuerpo. Bueno, te lo digo, tú lo sabes. Ya la próxima vez lo vas a practicar así y cuando algún alumno no pase el peso del cuerpo lo vas a ver con muchísima naturalidad y seguridad, que es lo más importante que es lo que vamos a lograr